Simplemente tú, eres tú la dueña de mi ser, la que me hace enloquecer, me haces enloquecer. Simplemente tú, tan perfecta como tú, eres tan especial, sin comparación y sin igual. Y mi sentir Y de mis pensamientos No te vas a ir Tú llenas todos esos espacios en mí Eres la princesa que quiero para mí Yo quiero tenerte cerquita de mí Estar contigo en un viaje que no tenga fin Mirarte a los ojos la noche entera Eres bella e iluminas más que una estrella Definitivamente Solo tú mi amor, solo tú mi amor No sé cómo hacer para decirte lo que siento No encuentro las palabras, las acciones, el momento Esto me está matando por dentro Y yo no dejo de pensar en ti Simplemente tú, tan perfecta como tú Eres tan especial Sin comparación y sin igual tú controlas todo en mí Todo en mi respiración y mi sentir y de mis pensamientos no te vas a ir simplemente tú mi reina consentida eres la única en mi vida solo quiero que te quedes conmigo porque eres quien altera mis sentidos eres como una obra de arte ya nunca paro de admirarte, simplemente tú, simplemente tú, eres la mujer para mí. Déjame llevarte a un mundo aparte y mi corazón regalarte. De mi vida ya se parte y no dejaré de amarte. Eres una dueña de mi ser, la que me hace lo que Ser. Simplemente tú, tan perfecta como tú. como tú Eres tan especial Sin comparación y sin igual Tú descontrolas todo en mí, todo en mí. Mi respiración y mi sentir Y de mis sí, sí, sí, sí. pensamientos No te vas a ir ah, ah, Chico, está de Falta Jump on Solamente tú mi amor Eres una mujer especial, especial. Arroba onda guión bajo cero Reina de mi corazón Me siento perdido sin razón Hasta que apareciste. apareciste, Los de otra galaxia Chacal y Y onda cero